Dice te quiero Si las cosas se dieron Como evitarlo Lo tuyo fue algo pasajero Espero que entiendas Lo tuyo con ella No era eterno Cuanto lo siento No No la busques más Déjala volar No es tu felicidad Y nunca lo será Si ella se va Tú serás quien ganará No tienes opción Lo difícil pasará Todo se arreglará Alguien más llegará Se marcha en paz. Solo dile adiós.